5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Política entre panas con el politólogo Joel Bin Villarreal, en alianza con Repúblicos TV. Sean todos bienvenidos a este espacio de lectura analítica. Me presento para quienes no han tenido todavía la oportunidad de conversar conmigo. Mi nombre es Joel Bin Villarreal, soy politólogo y en esta oportunidad estoy trayendo una serie de space grabados que tienen por objetivo de enseñarnos, ilustrarnos un poco sobre el tema de la... Por ello que hemos estado conversando, leyendo el libro del coronel español Pedro Baños Bajo, coronel español del ejército de tierra, experto en geopolítica, eh, fue profesor de altos estudios de defensa en España, además de que fue veterano de guerra en Yugoslavia y estuvo en muchísimos otros escenarios con despliegues de la OTAN. Ese es nuestro querido amigo Pedro Baños Bajo. Semana pasada estuvimos leyendo un poco sobre los fundamentos básicos de la geopolítica, ¿no? una visión bastante pragmática de lo que es la, la geopolítica, ¿no? una visión realista, ¿no? una visión y de almas bellas, no entendemos la geopolítica como una ciencia bastante bastante interesante, no Muy pragmática. Muy bien, estamos entrando ya en el libro, voy a designar como la semana pasada a mi querida amiga Pollo para que me ayude a estabilizar la sala. a caer, entonces ella me avisa para poder retomar lectura. Bienvenida, mi queridísima y hermosa República Montenegro, hero. heroína de esta República. Muy bien, bienvenida, Pollo. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, Pollo. Vamos a Vamos a irnos de una vez al libro. Bien. Capítulo 1, parte 3. Principios geopolíticos inmutables. Vamos a aprender hoy cuáles son esos principios geopolíticos que son inmutables. Recuerden que la semana pasada, nuestro querido amigo el coronel Pedro Baños, habla de que si bien la forma es dinámica y está en constante cambio, el fondo no cambia es decir, hay unos principios que son inmutables y que solamente van a variar las formas en las cuales ellos se aplican pero están allí hoy vamos a ver cuáles son esos, esos principios muy bien en un momento. Orientación horizontal. Muy bien. A lo largo de la historia, una serie de principios geopolíticos han estado presentes constantemente. Aunque la geopolítica como tal ha cambiado con el paso del tiempo y al hilo de los acontecimientos y la tecnología, estos principios inmutables siguen rigiendo las relaciones internacionales y los asuntos del mundo al que pertenecemos. El primero de ellos... Ya, creo que me caí. ¿Pollo me ayuda a saber si me caí? No, todo bien. Ah, muy Te bien. Escuchamos. Ok, el primero de ellos... Papel y lápiz. Anote. El Estado es un ser vivo. Repito, el Estado es un ser vivo. El Estado es un ser vivo. Para los padres del concepto clásico de geopolítica, desarrollado en plena expansión de la revolución industrial durante la segunda mitad del siglo XIX, el Estado es un ser vivo que, como tal, Necesita alimentarse para sobrevivir y crecer. El geógrafo alemán Friedrich Ratzel hizo esta analogía en Sobre las leyes de la expansión espacial de los estados. Es un libro sobre las leyes de la expansión espacial de los estados. En esta obra el fundador de la geografía humana enumeró siete leyes que entendía como universales. La primera de ellas, el crecimiento espacial de los estados está relacionado con el desarrollo de su cultura. Su expansión va en paralelo a su potencia económica, comercial o ideológica. Tercero, los estados se expanden incorporando o asimilando entidades políticas de menor importancia. Cuarto. La frontera es un órgano vivo. Cinco. La lógica principal del proceso de expansión es absorber territorios más ricos. Sexto. El Estado se extiende por la presencia en su periferia de una civilización inferior a la suya. Séptimo, la tendencia general de asimilar o absorber a los más débiles invita a multiplicar las apropiaciones de territorios en un movimiento que se autoalimenta. La idea que subyace en estos postulados es que no todos los pueblos son iguales. Siempre los habrá con un mayor desarrollo cultural, militar o económico, o ellos así lo imaginarán. Que los impulsará a hacerse con los considerados inferiores. Para Raxel, los estados están en permanente competencia por controlar y ampliar su espacio vital que se conoce en una palabra eh, como Lebensraum. A principios del siglo XX, este aspecto era esencial para una Alemania en pleno proceso industrial, pero carente de los casi ilimitados recursos de que disponían Francia y Gran Bretaña, gracias a sus amplios territorios coloniales. O Rusia merced a su inmenso y rico suelo. Si bien en aquella época se podía limitar principalmente a una competición entre vecinos, el posterior proceso globalizador hizo que el campo de enfrentamiento se ampliara a todo el planeta. En la misma línea, el geógrafo y político sueco Rudolf Helland el primero en emplear el término geopolítica en 1899. Consideraba que el Estado tiene vida. Como tal organismo, nace, lucha por sobrevivir, se desarrolla, ejerce su influencia, entra en decadencia y llega a morir, dando lugar a un nuevo sistema social. Además, como tal ser vivo, es activo de su propio destino continuador de los principios de la geopolítica y el espacio vital que todo estado precisa para garantizar su supervivencia el alemán Karl Haushofer no lo dice aquí pero yo se lo voy a a, a decir a nombrar el general Karl, el, perdón el señor Karl Haushofer fue general del ejército alemán hasta la primera guerra mundial Ok, Karl Haushofer, fundador de la Escuela de Munich y de la revista Geopolitik, tuvo un notable ascendiente en el desarrollo del pensamiento y las ambiciones políticas de una Alemania que se encaminaba hacia la Segunda Guerra Mundial. Para este general y geógrafo, la expansión alemana podría estar justificada por ser la única forma en que se garantizaba la satisfacción de las necesidades de un Estado en fase de crecimiento, amparándose en el ejemplo que había ofrecido Japón, país al que había sido enviado como asesor militar. El concepto de espacio vital influyó de modo acusado en la geopolítica de Hitler, a quien Haushofer facilitó la obra de Raxel para que la leyera mientras permanecía encerrado en la prisión de Landsberg. Haushofer consideraba la situación del Reich extremadamente desfavorable desde el punto de vista de la geografía militar y de la limitación alemana en cuanto a recursos y materias primas. Tanto el pensamiento de Raxel como el de Haushofer permitieron a Hitler encontrar una justificación casi científica para desarrollar sus ideas, que dejaría plasmadas en Mein Kampf, mi lucha, y que continuaron presentes en sus planes expansionistas. Estas teorías tomaron cuerpo con la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, con la que el Führer ansiaba conseguir el Lebensraum que había estado buscando para Alemania. Años más tarde, Pierre Galois escribió que la guerra por el espacio, como fue de aprovisionamiento al principio, de seguridad a continuación y de supremacía al final, es de hecho la historia de la humanidad. Implícitamente sigue la corriente de pensamiento de Raxel y Helen al afirmar que los grupos impulsados por su propia dinámica existencial han perseguido objetivos expansionistas adaptados a sus necesidades y capacidades como constante histórica. Estos postulados siguen plenamente vigentes, como ser vivo, el Estado debe atender a sus necesidades vitales y existenciales, tanto las básicas de supervivencia y mantenimiento del status quo, como las de desarrollo y evolución. Para satisfacer estas prioridades fisiológicas, debe atender a dos frentes diferentes, aunque íntimamente relacionados entre sí. Las necesidades básicas de la población, sobre todo centradas en la alimentación y las de la industria, para que las precisará, para las que precisará materias primas y recursos energéticos. Ok. Terminamos este pedacito y antes de continuar, yo les voy a precisar algo que yo lo hago a mis alumnos en la universidad. Por aquellos días, por aquellos días de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la biología había tomado una importante ascendencia con respecto a las demás ciencias, las ciencias sociales, y la... Ciencia política o las ciencias políticas tomaron de ella mucho de lo que hoy son. Ese concepto de espacio vital que desarrolló eh, este señor alemán... Eh, perdonen, perdón, pero yo se apellidos se me van. Raxel. Raxel lo toma de la biología. ¿Qué es lo que va a pasar? En la biología te dicen que las plantas, ¿verdad?, están en competencia unas con otras. Que tienen que tener un, una cierta distancia. Tú tienes que sembrar una planta a cierta distancia para que eh, puedan desarrollarse. ¿Por qué? Porque a través de sus raíces y demás, ellas van a competir por recursos, por agua, por minerales, por todo lo que necesitan para crecer y desarrollarse. Es están en competencia como seres vivos. Entonces, eh, a este espacio que necesitan las plantas, no, este, para poder crecer, desarrollarse y demás, estos señores lo extrapolaron hacia la idea del Estado. Diciendo que estos estados necesitaban un espacio vital para poder hacer lo mismo, para poder obtener los recursos necesarios para poderse eh, desarrollar, para poder crecer, expandir y todo esto. Y a mayor crecimiento, este, por supuesto, iba a requerir de mayores recursos y demás, y de mayor espacio. El espacio vital se iba, se iba ampliando. Este este concepto hoy lo vemos de forma pragmática en lo que es el sudeste asiático para los Estados Unidos de América y lo que vendría siendo el este europeo para Rusia y Alemania. Por supuesto, hoy día no vamos a entrar en el tema a fondo, pero Alemania está ahí como cero a la izquierda. Y el que cuenta allí, o el que está, haciendo, o que está ejerciendo presión en ese espacio vital, es Rusia. Esa es una de las tantas razones de la guerra de, de, la guerra de Ucrania. Pero bueno, eso, eso lo, lo dejo allí solamente, no vamos a profundizar, lo dejo allí para que vean que, que está más vigente que nunca. Pero eso de que eh, la consideración del Estado como un ser vivo, que las fronteras son vivas, y que se requiere de un espacio vital. Todo Estado requiere de un espacio vital. Eso está vigente. Es un principio inmutable de la geopolítica. Muy bien. El segundo principio. La economía manda. La guerra se hace con tres cosas. Dinero, dinero y dinero. Esto lo dijo Napoleón Bonaparte. Lenin líder de la Revolución Rusa de 1917, decía que la política es la expresión concentrada de la economía, algo que sigue siendo perfectamente válido en el momento actual y que siempre lo será, pues los aspectos económicos han sido el motor principal de las relaciones interpersonales e interestatales. Si se añade la famosa frase del estratega prusiano, Carl von Clausewitz, escuchen bien lo que decía mi amigo Carl von Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Repito, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Se podría llegar a la conclusión, en forma de silogismo, de que la guerra también es una continuación de la economía. E incluso se podría parafrasear a Lenin y decir que la geopolítica no es más que la expresión concentrada de la geoeconomía. Se puede aventurar que las realidades económicas son las que verdaderamente marcan el ritmo del resto de las políticas, incluida la bélica. Recordemos, por ejemplo que las marinas de guerra se crearon con el principal objetivo de dar protección a las flotas mercantes. Igualmente, sucede con la política internacional en la actual. Más allá de fachadas e idealismos dirigidos para el consumo de los propios ciudadanos, no se tiene ningún reparo en hacer negocios con dictadores, tiranos, absolutistas, reyes suelos, o gobiernos que nada tienen de democrático. Aquí hago un paréntesis. Yo creo que los venezolanos por estos días deben estar súper más que claros en ese asunto. ¿no? Lo otro que les voy a comentar es los Estados Unidos de América. Estados Unidos de América tiene 16 flotas armadas alrededor del mundo. Puede desplegar en menos de 24 horas soldados en cualquier parte del globo terrestre es la capacidad de la superpotencia económica y militar de los Estados Unidos de América. Y la principal función de esa flota es la libertad de los mares. Sostener el flujo del comercio internacional que en más de un 80% se desarrolla por vía marítima. Esa es la razón de ser de las 16 flotas armadas que tienen los Estados Unidos de América. Esa es su proyección de poder global. Seguimos. El dinero influye en la geopolítica. Quien tiene dinero tiene en su bolsillo a quien no lo tiene. A quienes no lo tienen. Eso lo dijo León Tolstoy. En, en opinión del historiador alemán Walter Gorlich, uno de los grandes mecenas que hizo posible que Hitler llegara al poder, fue el magnate del petróleo anglo-holandés Henry de director general del grupo Royal Dutch Shell y enemigo acérrimo del régimen bolchevique ruso, porque éste se había apropiado de las ricas explotaciones de petróleo de la Shell en Bakú. Bakú es actualmente capital de Azerbaiyán. Gorlitz también relata que durante la guerra civil española de 1936 a 1939, la compañía estadounidense Texaco suministró a Franco todo el petróleo que necesitaba por valor de al menos 6 millones de dólares. Como recompensa, Texaco no solo cobró la deuda contraída por Franco, sino que tuvo el monopolio de la venta de petróleo a España durante años. El entonces presidente de Texaco, el magnate petrolero Torchard, Cat River, justificó esta acción argumentando que era preciso copar el mercado para impedir que el futuro entrara más petróleo ruso a España. Como hubiera sucedido, de vencer los republicanos. Incluso en plena guerra se adoptan medidas económicas para cuando llegue la paz. El diplomático belga Jacques de launay, perdón, cuenta que el 10 de agosto de 1944 varios representantes de industrias alemanes, Kropp, Rex Metal y Work principalmente se reunieron en Estrasburgo para examinar las medidas que podrían salvaguardar su patrimonio industrial tras la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. En una segunda reunión, el enviado especial del Ministerio de Armamentos germano instó a los industriales a constituir secretamente y sin tardanza bases comerciales en el extranjero para la posguerra. Tanta importancia e influencia tiene la economía en la estabilidad y la seguridad de un país que, al decir de Richard Clare, director de la Oficina Antiterrorista Estadounidense en 2001, tras los atentados del 11 de septiembre, la primera preocupación del presidente George Bush fueron los daños materiales causados por los ataques? Sus primeras instrucciones estuvieron dirigidas a mantener la economía en marcha, negocios, bancos, la bolsa, los vuelos, etc. A pesar de los daños físicos que había sufrido la infraestructura de Wall Street, el jefe de la Casa Blanca ordenó que todo se volviera a abrir lo antes posible. Merenches y el diplomático David A. Anderman aseguran en una obra conjunta que los italianos estaban muy próximos a Libia, ya que Muammar el-Gaddafi tenía grandes inversiones en Italia y de hecho era uno de los principales accionistas de la FIAT. Lo mismo podría decirse hoy en día sobre la estrecha relación económica que mantienen algunos países europeos que presumen de valores y principios democráticos con el gobierno egipcio del general Abdel del al-Sisi quien llegó al poder por medio de un golpe de Estado en 2013. Alemania, por ejemplo, ha vendido a Egipto cuatro submarinos tipo 209-1400. Y por su parte, Francia ha hecho lo mismo con 12 aviones de combate Rafale, que pueden ser ampliados en otra docena. Otro ejemplo que llama poderosamente la atención es el de la producción de opio en Afganistán. En este país asiático se ha cultivado tradicionalmente la adormidera de la que se extrae el opio, pero los talibanes en los años que ejercieron el gobierno prácticamente erradicaron su cultivo por considerarlo contrario al Islam. Lo curioso es que desde que se produjo la invasión en 2001, la producción no ha dejado de crecer año a año, alcanzándose cifras récord de auténtico escándalo, sobre todo teniendo en cuenta que los beneficios procedentes de su comercialización son aprovechados para sostener la insurgencia. Según algunas fuentes, cuando el ejército de Estados Unidos elaboró un informe detallando que otros cultivos podrían sustituir a la adormidera, la conclusión fue que el más rentable sería el algodón, cuya producción podría ser muy elevada en algunas zonas especialmente acondicionadas. Pero cuando los productores estadounidenses de algodón tuvieron noticia de este proyecto, inmediatamente pusieron todos los impedimentos posibles para evitar la puesta en marcha, pues un algodón de calidad y muy barato, como el que podría vender a Afganistán, les haría una feroz competencia que podría llevarlos a la ruina. Cada vez más la conquista de los mercados y el dominio de las tecnologías punteras están ganando en importancia al mero control de los territorios. Esto induce a pensar que, en cierto modo, el arma económica ha reemplazado a la militar como instrumento al servicio de los estados en su vocación de poder y de afirmación en la escena internacional. Pero pregúntenselo a Putin. Lo mismo podríamos decir de las políticas nacionalistas, que también llevan asociadas una fuerte carga económica. A este respecto, el geopolítico francés Franco Izual define el separatismo como el proceso por el que las regiones ricas de un país buscan desembarazarse de las regiones pobres empleando para ello diversos pretextos. Esto no deja de ser una forma de egoísmo colectivo que persigue la expulsión de las regiones desheredadas. Las tres obsesiones. Pollo, esto te va a gustar. Las tres obsesiones. Recursos naturales, energía y tecnología. Los mansos heredarán la tierra pero no sus derechos minerales. Paul Getty. Con su desesperada búsqueda de beneficios, propia de la pura y dura aplicación del capitalismo y del liberalismo económico, la globalización ha establecido unas pautas de las que ninguna nación se libra. Tras la desaparición del bloque comunista liderado por la Unión Soviética, cuyo proceso productivo, siguiendo los principios marxistas-leninistas, estaba marcado por las necesidades, casi todos los países rigen hoy en día sus economías por los principios mercantilistas del libre comercio. Incluso los todavía oficialmente socialistas comunistas, como China o Vietnam, están más próximos a estos postulados que a los pasados preceptos económicos de corte soviético. En este mundo actual de primacía del liberalismo comercial financiero y capitalista, la economía está exclusivamente basada en los beneficios. Para conseguir esos anhelados resultados, tanto empresas como Estados necesitan vender a toda costa y cuanto más, mejor. Para ello, además de la necesidad de captar, mantener y ampliar mercados solventes y estables, a los cuales hay que estar permanentemente extendido y protegiendo en feroz pugna con, un creci con una creciente competencia, precisan de una serie de elementos imprescindibles para sostener y potenciar en lo posible una producción industrial eficiente y rentable, generadora de bienes, vendibles, recursos naturales, minerales, madera, etcétera, energía, principalmente hidrocarburos y electricidad, y tecnología. Aquí es donde comienza la pugna, dado que son bienes escasos y por tanto envidiados y codiciados. En cuanto a los recursos naturales, estos son de lo más variados. En este amplio conjunto se incluyen la madera y los minerales estratégicos que van desde los críticos para la industria hasta los generadores de energía o los precisos para los productos de alta tecnología, como el cobre, el níquel, el uranio, los diamantes, el oro, la bauxita o el coltán, entre otros. Hasta la segunda mitad del siglo XVIII, con la implantación de la mecanización y, el, y del empleo de maquinaria, la energía procedía básicamente del ser humano auxiliado por algunos animales. Por esto, en las conquistas, la captura de prisioneros y esclavos se convertía en un objetivo tan fundamental como los recursos. A partir de la revolución industrial, la confrontación por la masiva necesidad de ingentes cantidades de materias primas, caucho, minerales, etc., y de energía, carbón para maquinaria de vapor, se convirtió en una constante. El acelerado desarrollo industrial que se está dando en todo el mundo, incluidos países que hasta hace no muchos años mostraban un amplio desfase como China e India, consume cada vez mayores recursos naturales, entre los que destacan los hidrocarburos y los minerales. Para actual, Estados Unidos comenzó su fuerte penetración en África durante la administración Reagan con el propósito de controlar las riquezas del continente, desde las mineras y las energéticas necesarias para la industria hasta las agrícolas. Según este geopolítico francés, entre los principales factores del origen de los conflictos en el África contemporánea están los intereses de las grandes potencias, cuyos objetivos han derivado en una guerra económica por el control de las materias primas. También añade que la Ucrania actual se ha convertido en un escenario de rivalidad entre Estados Unidos y sus aliados de una parte y Rusia de la otra. Los motivos se encuentran en tratar de impedir el acceso de Moscú al Mar Negro, de ahí la pugna por Crimea, y por los importantes recursos naturales de todo tipo que tiene el suelo ucraniano, y que pueden ser una despensa esencial para la economía occidental. Del mismo modo, Tual y eh, la Bevier no tienen reparo en afirmar que lo que está en juego en el Ártico es el reparto de las riquezas petrolíferas y minerales. Según ambos, Estados Unidos persigue en Groenlandia asegurar que la factura la futura explotación, exploración de las riquezas naturales y de las sociedades industriales y comerciales sea efectuada por empresas norteamericanas actualmente el principal empleador groenlandés es la empresa estadounidense Alcoa, una de las grandes productoras mundiales de aluminio en bruto muy activa en los sectores clave de la industria como el armamento el aeroespacial la automoción o la construcción En el caso concreto de los minerales existe una diversa problemática generadora de tensiones. Una buena parte de estos recursos son muy escasos, aún habiendo generosos yacimientos. Su extracción es muy costosa, terreno, terreno complicado, dificultades de transporte, problemas medioambientales, etc. Están en manos de un país o un pequeño grupo de ellos. Se encuentran en zonas muy inestables y sometidas a episodios de violencia y o son elevados los riesgos sanitarios para los trabajadores. Por ello, hacerse con, buenas, con buenos yacimientos capaces de proporcionar a un ritmo sostenido significativas cantidades de estos minerales estratégicos es una de las prioridades de Estados y corporaciones multinacionales. En cada momento histórico y de acuerdo con las necesidades, los minerales considerados estratégicos han variado. Del cobre al estaño, pasando por el hierro y el carbón que precisaba la revolución industrial, hasta el uranio, el cobre, el cobalto, el magnesio, el manganeso, la cromita, las tierras raras, el germanio, el, beril, el berilio, la bauxita, el litio y los del grupo del platino. Todos ellos esenciales hoy en día. Las principales potencias almacenan reservas de guerra que les permiten seguir manteniendo el ritmo de producción durante unos cuantos años, entre 2 y 5 normalmente. Incluso en el supuesto extremo de que un conflicto de alta intensidad les impida abastecerse de los minerales que precisan, esto hace que el término mineral estratégico sea entendido habitualmente como directamente relacionado con el aspecto militar o bélico, aunque en realidad hoy en día haya que verlo más desde la perspectiva de la permanente pugna económica internacional que del hipotético enfrentamiento militar interestatal. Siempre que los resultados finales sean rentables, naciones y empresas están dispuestas a los mayores sacrificios y a rozar cuando no rebasar, los límites de la legalidad internacional y otros aspectos incluso más discutibles. Conocer datos exactos de la producción y comercialización de algunos de los principales minerales es tarea titánica, pues están sujetos a un ocultismo que impide su estudio detallado. En documentos oficiales de Estados Unidos, como el Minerals Yearbook, que edita anualmente su instituto geológico, se reconoce que el coltán una mezcla de columbita y tantalita que se emplea en microelectrónica, telecomunicaciones y en la industria aeroespacial y otros minerales no son comercializados abiertamente. La importancia de los minerales y su localización geográfica la ejemplifica uno de los mensajes diplomáticos de Estados Unidos filtrados por Wikileaks, fechado en 2009. En él se citan los recursos críticos de los que dependen los estadounidenses y que se encuentran en otros países. Bauxita en Guinea, Cobalto en el Congo, Promita en Sudáfrica, Kazajistán e India, Manganeso en Gabón, Brasil y Ucrania, germanio, Grafito y Tierras Raras en China, Estaño en Indonesia hierro en Brasil, uranio, níquel y paladio en Rusia. Un caso que merece especial mención es el de Afganistán. Según diversos estudios e informes, el subsuelo afgano es una de las gigantescas despensas de minerales, algunos de ellos considerados actualmente como estratégicos. Entre los principales destacan oro, Cobre, hierro, cobalto, tierras raras, litio, cromo, plomo, zinc, berilio, fluorita, niobio y uranio. A ellos se podrían añadir otros conocidos desde la más remota antigüedad por su calidad, como las piedras preciosas y semipreciosas. Esto ha llevado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al parecer animado por Stephen fin eh, Finberg, el multimillonario presidente Dean Corp y Michael Silver, director de American Element, una empresa especializada en la extracción de tierras raras, a hacer entre finales de julio y principios de agosto de 2017 las siguientes declaraciones. La extracción de minerales podría ser una justificación para que Estados Unidos siga implicado en Afganistán. Estados Unidos no está haciendo lo suficiente para explotar la riqueza mineral de Afganistán. China está haciendo dinero en Afganistán con los minerales raros mientras que Estados Unidos hace la guerra. En cuanto a la geopolítica en torno a la energía, esta podría definirse como la pugna por el control de las fuentes de energía, reservas, extracción, producción, transporte, transformación, almacenamiento y distribución. En un marco geográfico determinado que puede llegar a ser planetario, como explica el politólogo y diplomático John Steinsinger, la Primera Guerra del Golfo estuvo claramente marcada por la importancia del petróleo. Si Saddam Hussein hubiera conquistado los pozos de petróleo de Arabia Saudí, Podría haber controlado casi la mitad de las reservas probadas de crudo, lo que hubiera afectado a Estados Unidos y a todo el mundo occidental. La defensa del territorio saudí se convertía así en un claro imperativo estratégico. Es fundamental recordar la importancia de las vías de tránsito de energía y recursos, muy especialmente las marítimas, por donde discurre más del 80% del comercio mundial. No es aventurado afirmar que quien domina los mares en la actualidad Estados Unidos controla los mercados mundiales y, por ende, tiene una posición preeminente en el mundo. Esto precisamente justifica la relevancia de zonas del mundo tan dispares como el Cuerno de África, los canales de Suecia y de Panamá o los estrechos de Hormuz y Málaga. Hoy por hoy siguen siendo mayoritariamente los hidrocarburos, petróleo y gas los que mueven al mundo cubriendo desde las necesidades individuales de transporte y calefacción hasta, las grandes, hasta los grandes consumos industriales. En un futuro no muy lejano, en cambio, quizás la estrella de las energías sea la electricidad, por lo que se puede aventurar que quien controle el futuro proceso de producción, almacenamiento y transporte de la energía eléctrica tendrá en sus manos la posibilidad de dominar el mundo. Respecto a los aspectos tecnológicos, la clave actual de la pugna económica es el dominio de la innovación en ciencia y tecnología. Quien no invierta en estos aspectos fundamentales debe tener claro que se convertirá en el futuro esclavo tecnológico de los países más desarrollados. La conquista de los recursos del espacio. Las guerras comerciales se producen cuando una nación combate por tener derecho a comerciar libremente en ciertas zonas. Gasto ambutuoso para entender dónde se producirán algunos de los principales duelos por los recursos naturales, hay que analizar el actual interés de las grandes potencias, como China, Estados Unidos, Rusia e India, por conquistar planetas. Esta nueva era de colonización está encaminada no solo a instalar en el futuro asentamientos humanos, sino también a acceder a recursos estratégicos escasos en la Tierra. Planetas, satélites y asteroides pueden así convertirse en fuentes inagotables de minerales estratégicos recursos energéticos y hasta de agua. En este río formado por los confines del cosmos, los pujiles se baten en dura pugna por el dominio del espacio exterior, convencidos de que quien logre llevar la delantera se convertirá en la próxima hiperpotencia. Además, poner pie en otros planetas proporciona un indudable prestigio internacional y es un muestrario del potencial tecnológico y de la capacidad de influencia geopolítica de un Estado u organización internacional. Para ciertos países también se convierte en una cuestión de supervivencia. Es el caso de China, que para mantener su ritmo de desarrollo y garantizar su progreso económico y social, precisa de enormes cantidades de recursos naturales y energía, así como de alimentos y de agua para satisfacer las necesidades de su ingente población. Pekín. En fuerte rivalidad con las otras grandes potencias impulsadas por sus deficiencias estructurales, busca alternativas en el mundo exterior, comenzando por la inmediata luna. A menos de mil kilómetros y tres días de viaje, el suelo selenita es rico en aluminio, titanio, neón, hierro, silicio, magnesio, carbono y nitrógeno. No es descartable que incluso se pueda obtener agua a partir de elementos presentes pero quizás su valor más destacable sea la confirmada presencia de ingentes cantidades de helio-3 a ras del suelo que pueden extraerse sin dificultad. Este isótopo no radiactivo, rarísimo en la Tierra, está considerado como la futura principal fuente de producción de energía mediante la fusión nuclear. Según algunas estimaciones, se podría acceder directamente a unas 5 toneladas de helio-3 lunar. Aunque puedan parecer poco, con ellas se podrían obtener 50.000 veces la energía eléctrica que se consume anualmente en todo el mundo. Pero la verdadera conquista del espacio se, ma se materializaría con la llegada del ser humano a Marte. En el impresionante planeta rojo ya se ha confirmado la existencia de al menos 3 millones de metros cúbicos de hielo, de gran pureza en su superficie y de posible agua líquida en sus entrañas. Con características muy similares a la Tierra, Marte se convierte en el lugar ideal para albergar un amplio asentamiento permanente de humanos, lo que serviría para aliviar la creciente presión poblacional o como refugio alternativo en caso de desastre terrestre, natural o provocado, y permitiría establecer una base para proseguir la imparable colonización espacial bueno creo que por aquí lo voy a lo voy a dejar por el momento a ver, a ver, a ver Jolín, ¿sigues ahí todavía? Déjame chequear algo. Volví. Ok. Sí, ahora sí. ¿Hasta dónde se escuchó, Pollo? No, que okay. ibas a dejar la lectura hasta aquí. Bueno, chévere. Cuéntame, Pollo. ¿Qué te pareció la lectura el día de hoy? Bueno, a mí me encantó, obviamente, por la parte de, de la energía. Eso es honestamente lo que todo el mundo tiene que estar poniéndole el ojo en sí. O ¿Sabes lo que dicen que la persona que controla la energía o que tiene mayor... Eh, se me olvidó exactamente cómo va, pero... Como todo es energía, ellos lo que están haciendo literalmente, en mi opinión es tratando de controlar el acceso a ciertas cosas. Y entonces por ahí se va la cosa. Producción, distribución, acceso, en fin. e Inclusive tratando de evitar que las personas generen formas alternativas y propias de energía. Exactamente que lo que significaría que ellos quieren que las personas sigan pobres, en otras palabras. Claro, porque de esa manera los pueden controlar. Acuérdate que la pobreza es el, la gran industria en la que se sostiene el poder ¿no? de, este, de los gobernantes actualmente. Los tipos dicen luchar contra la pobreza, ¿no? Y tienen de bandera a los pobres y todo esto. Pero realmente les conviene eh, hacer que ellos sigan siendo pobres porque de esa manera el discurso les siguió funcionando. A ver, mi queridísima Yossi. Ah, no tiene micro la Yossi. Yo acabo de mandar el micrófono ahorita. Joana, Mari, Marcos, Gabriela, María T, Reverente, Alba. Kim, DJ, MD, Ed y María. Bueno, y he desbloqueado un nuevo nivel en sus cabezas, ¿no? Creo que con la lectura de hoy se puede ir comprendiendo un poco mejor la, la guerra de Ucrania. No sé, ¿tú qué opinas, Pollo? Sí, claro, es un poquito más complejo y todo eso, pero. Si sí, tiene que ver con esa parte del acceso al mar y... y pero, pero fíjate algo, no cuando estos escribieron esa, esa parte del libro, de hecho el libro en sí mismo, todavía no había estallado el conflicto actual. ¿Eh? Ese, ese conflicto que está allí, aparte que es muy complejo, es además antiguo. Ese conflicto allí en... en Porque Ucrania viene a ser, le guste o no a mucha gente, el espacio vital de los rusos. En algún momento hasta, hasta de Alemania, hasta la propia Alemania, del imperio austrohúngaro también en su día. Adelante Edgar. Buenas noches, Joel Luis Buenas noches a todos. Los que están en el espacio eh, yo quería primero comentar algo y después hacerte una pregunta Joel. Eh, lo primero que quería comentar es que me hace mucho clic eh, esa cuestión que estabas mencionando al principio de la lectura eh, con lo de la carrera armamentística en el mar, las flotas de marina y para proteger lo, lo que son las la, la, la flotas de, de, de las flotas mercantes y todo eso. Y eh, estoy atando cabo y es verdad que, sobre todo ahorita en la región asiática que estamos viendo tanto movimiento, es verdad que cuando tú mencionabas lo de el rearme de, de Japón, eh, en la, en, en la lectura analítica de la semana pasada, también puede, puede ser que, o oh, bueno, ese rearme también está basado en que Japón importa muchas muchas cosas de, sobre todo de, de Oriente Medio y, de, y creo que también con ciertos países del África y sobre todo eh, esa parte del el mar Arábigo y, y lo que es el, el Golfo de Adén para entrar en el Mar Rojo, eh, esa es una zona donde hay mucha afluencia de embarcaciones piratas y las potencias, por eso es que terminan fortaleciendo la, la, sus su su fuerzas armadas en, en el mar, la. la la marina, para poder defender esas cadenas de suministro que son muy importantes. Y no solamente Japón, también Corea del Sur, la misma China que está incursionando mucho en, en el África. Pues... A ver, Egan, necesito que sea más preciso porque sí. recuerda que se está grabando y el tiempo es límite. Sí, disculpa. No, y ya iba eso, que... Y hablando un poco de, de esa incursión de China en, en el África, eh, ¿quién está aprovechando algún petrolero que está viendo ahorita eh, en países como Nigeria? ¿Quiénes son las potencias que están aprovechándose de eso? Eso era sobre todo lo que te quería preguntar. A ver, para entender un poco lo que se decía al principio, eh, lo que se leía pues a través de, de Pedro, de Pedro Baños, hay que buscar a un señor que se llama Alfred Mahan. Alfred Mahan es el teórico que le dio vida a lo que es eh, la teoría del poder marítimo. O sea, allí en la teoría del poder marítimo eh, se establecen una serie de conceptos y una serie de antecedentes históricos ¿no? y de situaciones que van a ilustrar el cómo, según este señor, este teórico, eh, quien domina los mares, domina el mundo. Lo más adelante aparecería este, varios otros teóricos que van a cuestionar, no los fundamentos de Mahan que están bien, sino a cuestionar eh, que solamente con el poder marítimo se puede dominar el mundo. Pero empezaron a aparecer otros teóricos como Mackinder diciendo, no, no, no, es que si tú controlas la Tierra, pero cierta parte de la Tierra, lo que él llamaba el Herland, la isla mundial, tú podrías también conquistar el mundo. ¿no? sin necesidad de dominar los mares. Pero más adelante aparecieron otros, y así pues, eh, su sucesivamente, pudiésemos hacer pronto una sala un día de esto, este, con un pequeño recuento de cada uno de ellos. ¿no? Yo tengo un hilo por allí, de Twitter, que, que, yo, lo, que yo lo sinteticé a los cinco o seis autores clásicos, ¿no? Este sobre el dominio del mar, el dominio de la tierra, el, el dominio de, de, los, de los aires, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los espacios, los perímetros de seguridad? ¿Cuáles son los países colchón en, en, fin. eh, en cuanto a lo de Japón, Japón como cualquier otro estado está viendo su integridad, su vida en peligro. Y eh, China comparte su espacio vital. Por lo tanto, él ya vio la necesidad de que tiene que haber un rearme, de que tiene que haber un impulso de defensa, porque no pueden estar contando con que otro los vaya a defender, sino que ellos necesitan proveerse de defensa. Más allá de los recursos que exporta o que importa en sí mismo, lo que está en peligro es su propia existencia como Estado, porque ven el crecimiento de China como una amenaza. Volvemos al concepto básico de la biología, una planta está al lado de otra planta, de pronto una de las plantas empieza a desarrollarse más, a, a, a crecer y demás, va a aspirar a mayores recursos, y si tú estás en el mismo espacio que yo estoy, eso significa que yo tengo que apurarme en absorber la mayor cantidad de recursos que, que pueda, porque si no me voy a secar, porque en la medida que mi vecino crece y se desarrolla, me va a secar a mí, y ese es el... Ese es el problema de Japón al lado de China, ¿no? Y no solamente al lado de China, recordemos que Japón también hace frontera con Rusia, entonces tiene estos dos grandes gigantes allí, ¿no? Disputándole su, su espacio vital. Entonces, para, para Japón es un asunto de vida o muerte. A ver, para que se vaya comprendiendo. ¿Qué quieren se están aprovechando? Básicamente, las potencias que se están aprovechando ahorita eh, del de África o de lo que está ocurriendo en África son los Estados Unidos, Rusia, China e Israel. Esos son los cuatro que están más metidos ahí. En ese asunto, Francia fue expulsado prácticamente. Alemania también está afuera, España también está afuera, ¿no? que eran otros competidores que estaban allí. Hay una película que se llama El asedio de Jadopil. Está en Netflix. Yo recomiendo que vayan a ver esa, esa serie, La Sede de Jadopil, eh, para que ustedes observen ese conflicto que se desarrolló allí, quiénes son los actores, van a encontrar respuestas a muchas cosas. ¿no? Eh, la corrupción dentro de las Naciones Unidas, la hipocresía de los estados, eh, el uso de mercenarios, eh, los intereses geoestratégicos de, de las grandes potencias pugnando por un pobre país de África ustedes ven esa vaina ustedes pueden imaginar cómo está Venezuela especialmente en la zona esa del arco minero y todo esto a ver irreverente Buenas noches oye chico ya ahí ya, ahí llegué cuando estás terminando el par no sé qué caro? y escuché tu vaina que más de agua y toda vaina Tú o sabes que yo soy conspiranoico y. Pero no creo una tierra plana todavía. Chamo, y me acordé de la película de esta de Arno Chorce Negra el sexto día. No sé si aquí la habrán visto alguno. Se trata de un pedo de eso, de Pobla Marte y vaina. Y en la película sale toda esa vaina que estabas hablando tú. Todo eso. Exactamente. Vean la película para que vean que no estoy hablando para. Ese era el comentario que quería hacer, Joel. Interesante tu lectura. ¿Estás ahí, Joelvin? Ah, volví. Ay. Olvido. No, sí, reverente, eh, es un tema que ya tiene eh, tratándose desde hace mucho tiempo. Eh, la, la guerra fría, por supuesto, dio los elementos fundantes para eso. ¿No? Antes se veía más como que una cosa futurística, así, ¿no? más en teoría, todo lo... pero ahora estamos viendo que la teoría está pasando a la práctica, ya se están desarrollando ciertas geopolíticas en el espacio exterior. O sea, ya los sistemas de defensa inclusive, eh, mira, eh, las teorías clásicas te hablan de la defensa terrestre, marítima, aérea, ¿verdad? Este, de cómo la, la combinación de estos tres elementos y todo, pero ya estamos en una geopolítica que abarca el espacio exterior. O es sea, una cuestión mucho más compleja inclusive. Y, eh, por ejemplo, la película de Avatar, yo critico muchísimo la película de Avatar por el mensaje ideológico que presenta, pero si nosotros sacamos el mensaje ideológico, eh, más, o menos, más o menos por allí, eh, también mostraron en esa película ¿no? la importancia del desarrollo de tecnologías de empresas, eh, que se encargaban de hacer minería en el espacio exterior para conseguir todos estos recursos y enviarlos a, la, enviarlos a las industrias a la Tierra y a otros, a otros países y a otros, digamos, otras colonias que tuviera el hombre otra película, por ejemplo La Guerra de las Galaxias ¿no? La Guerra de las Galaxias eh, también muestra mucho ese, ese tipo de contextos y, y demás hay un en, en este libro no apareció mencionado, pero hay un programa muy importante que están llevando a cabo en Arabia Saudita un programa espacial. Arabia Saudita se ha convertido también en un país pionero de la exploración espacial. Entonces hay un interés este, bastante acentuado, sobre todo en esta en, en el inicio de esta segunda mitad, eh, perdón de este de este segundo cuarto de, cuarto de siglo que es eh, eh, con respecto a estas exploraciones pues a ver los chinos están muy activos la india está muy activa arabia saudita está muy activa la unión europea por supuesto rusia no hasta brasil está ya empezando a asomar la cabeza allí no este los estados unidos no que son los que van a la, a la cabeza el cohete este de longmoss una vaina increíble ¿no? eh, y bueno ya pronto volveremos a ver la, la exploración porque se piensa que que por allí van a van a llegar a la luna los americanos y los chinos en estos años provenir y los americanos se plantean la llegada a marte ¿no? en los próximos años provenir entonces la cosa está bastante bastante interesante ahí no sé si alguien quiera pedir el, el micro para una o dos intervenciones más y cerramos la, cerramos la lectura analítica por el día el día de hoy. Bienvenida, Carla María, un beso, un abrazo. María Riquelme. Bueno, Pollo, pues creo que ya está todo dicho por el día de hoy. Sí, todo. Creo que también estamos bien. Estamos listos. Muchísimas gracias, pollo de mi vida, por esta este acompañamiento, no, eh, te aclaro para los malpensados, pollo es mi gran amiga. Ella está en un país, yo estoy en otro. Nos ayudamos mutuamente en programas de investigación. Les recomiendo seguir a Pollo, Pollo es experta financiera, ¿no? y tecnológica. Les recomiendo mucho que vayan a seguir la, la cuenta de Pollo. Un saludo muy especial a mi, queridísima, a mi queridísima novia que debe estar escuchando esta grabación el día de mañana o pasado. Le digo que, que se la guardara. Y bueno, un saludo muy especial a Carla, a Joana, Josy, Gabriela, Marcos Cristina. Eso y un abrazo, Cristina. A la señora Cristina, que siempre nos acompaña. Hilda, Alba, Edgar, Mándala, María Ros, y bueno, todos quienes están acá. ...y nos acompañaron el día de hoy... ...mañana no... ...pasado... ...nos volvemos a ver... ...en la lectura analítica... ...de Así se domina el mundo de Pedro Baños Bajo... ...geopolítico... ...coronel espa eh, español... ...el ejército de tierra... ...veterano de la guerra de Yugoslavia... ...y de varios muchos despliegues de la OTAN... alrededor del mundo... ...por supuesto persona que jugó un papel muy importante en la, los altos estudios de la defensa en España. Seguiremos aprendiendo entonces con el coronel Pedro Baños. En Así se domina el mundo.